En el corazón vivo del Templo de Pasos, laten números mágicos que menos. Ellos guardan respuestas a todas las cosas raras que vivimos y decimos. En ellos se guarda el arte sagrado que da lugar a todas las artes. De ellos nacen todos los mitos y metáforas que nos dividen. Ellos encierran y ofrecen a los valientes. El secreto de la unión. En el secreto de la unión reside el secreto del shalom. Ningún número querrá ya ser otro distinto, pues por cualquiera que se cambiara la perfección de todo se perdería y la magia dejaría tras de sí números yermos que los tontos seguirían repitiendo inútilmente. En el secreto del Shalom van hollando la vida a nuestros pasos, inventando un templo en que templamos juntos nuestras cuerdas y las ponemos a vibrar entre los números mágicos y cada detalle de nuestras vidas. Estamos en el templo de pasos, celebrando siempre. Te dejo al final de mis palabras, las llaves para que te puedas unir a nosotros en estos pasos juntos que constituyen un templo. Shalom.